Instalación de Linux Mint junto a Windows 10 Parte 2 En el video anterior se redujo la unidad C de Windows 10 y se crearon las tres particiones básicas de Linux con Gparted. La raíz, la partición para el Home y la partición Swap. Cerramos Gparted e iniciamos la instalación. Doble clic en el icono Instalar Linux Mint. Los tres primeros pasos son sencillos, seleccionar idioma, distribución de teclado y elegir o no la instalación de software de terceros. En el cuarto paso, sobre el tipo de instalación, damos clic en la última opción. Aparece una gráfica o menú muy similar a Gparted con las particiones que ya habíamos creado. Clic en la partición SDA7 y la configuramos así, utilizar como sistema de archivos EXT4, punto de montaje la raíz, Luego, clic en la partición SDA8 y la configuramos así. También utilizar como sistema de archivos EXT4, punto de montaje el Home, clic en formatear partición y OK. A la partición SDA7 faltó marcarle la opción de formatear. Damos clic en Instalar ahora. Aparece una ventana resumiendo los cambios que se van a hacer. Leer cuidadosamente y estar seguros que seleccionamos las particiones correctas y aceptamos. Solo se van a formatear las particiones 7 y 8. La partición SDA6 no es necesario seleccionarla, pues Linux automáticamente la toma y la usa como swap. Seleccionamos nuestra ubicación geográfica. Llenamos nuestros datos, nombre, usuario y contraseña. Y listo, vamos por un café mientras se instala Linux Mint. Al final nos va a salir una ventana indicando que la instalación tuvo éxito. Reiniciamos el PC. Enter en el menú Group que aparece. Y aquí tenemos Linux Mint con escritorio Cinnamon. Reiniciamos nuevamente si queremos ingresar a Windows 10. Con las flechas arriba y abajo nos ubicamos en la línea que dice Windows 10 y damos Enter. El primer inicio de Windows 10 va a demorar un poco más de lo normal pues Windows detecta que la unidad se cambió de tamaño y hace una verificación del disco. Y ya estamos en el escritorio de Windows 10. Podemos ver que la unidad C tiene un tamaño de casi 200 gigabits. Y que también nos aparece una nueva unidad D con los 100 gigabits que le habíamos asignado con Gparted. Y con esto terminamos la instalación de Linux Mint. Muchísimas gracias.